¡Hola cocinillas! ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de verte, yo soy Sergio, esto es el canal de Bluni y hoy vamos a ver una cocina en L de color blanco. Quédate con nosotros y vamos a verla. En el vídeo anterior habíamos visto una cocina en L y habíamos contado que, os dejo aquí el enlace del vídeo, habíamos contado que eh, había dos vecinos que habían venido a Bluni y los dos habían comprado la cocina en Bluni, habían venido a la vez. Entonces son puerta con puerta, son cocinas simétricas, pero que muchas veces cuando me decís, diseñame la cocina, no se trata de diseñarte la cocina, se trata de tener tu opinión, porque vamos a ver las diferencias entre esta cocina y la anterior a mismos metros y misma cocina, simplemente diferencias completas de gusto. Entonces, la primera diferencia, la más evidente, el color. Esta es una cocina blanca, mientras que la otra es una cocina oscura. Entonces, esa diferencia de color es patente y luego además es diferente el tono de color de la luz, la temperatura de color de las lámparas. En la cocina anterior era una temperatura de luz cálida y en esta, como es una cocina blanca, es una luz fría. Entonces, no tiene nada que ver en ese tema ya directamente una con la otra. Tampoco tiene nada que ver la forma de entrar en la cocina. En la anterior cocina habíamos visto que la puerta era una puerta corredera y que eso nos permitía poner el frigorífico pegado a la pared de la entrada de la cocina. ¿Por qué? Porque nos daba igual. En este caso, era muy importante ser capaces, y me costó mucho y, y, y temblé, temblé porque ajustamos tanto, en esta cocina las reletas son mínimas, las reletas de ajuste, eh, casi no hay. Entonces, teníamos que conseguir que el frigorífico con la puerta de la cocina abierta se pudiera abrir. Hubiera sido un gran fracaso que no pudieras abrir el frigorífico sin cerrar primero la puerta de la cocina. Entonces, se hizo toda la cocina para eso. Entonces, era fundamental que el columna de horno micro y la al fondo de la bancada, tuvieran las dimensiones correctas para que con la puerta abierta siempre pudiera servir el frigorífico. Entonces tenemos un columna de despensa que evidentemente para acceder a él hay que cerrar la puerta de la cocina. Tenemos un frigorífico que no es necesario cerrar la puerta de la cocina para poder acceder y cogerte una botella de agua fresca o lo que tú quieras. Y luego ya tenemos el columna de horno micro que igual que la otra cocina está situado en la esquina. También cambia en esta cocina eh, la zona de aguas. La zona de aguas, la zona de cocción, que es esta encimera tan larga que tenemos aquí y hay una diferencia importante. La zona del lavavajillas y la zona del de, eh, fregadero es la misma, pero a nivel de cajones ya no tenemos dos cajones de 90, sino tres cajoneras de 60. Entonces, cuando tú pones tres cajoneras de 60, va a caber menos que en dos cajoneras de 90, porque tienes dos cortes, cajonera, corte, cajonera, corte, cajonera. Entonces, si tú quieres meter en un mueble de 60, una torre de platos de 40, pues la siguiente torre de platos ya no cabe mientras que la de 90 sí que cabe. Por contra, poner mmm, una mayor departamentalización en la cocina te permite organizar mejor la cocina, es decir, ya no tienes un gran cacerolero donde están todas las ollas y todas las sartenes, sino que puedes tener uno para las ollas y otro para las sartenes. Permite dividir mejor y tener las cosas más organizadas. Déjanos en comentarios si te apetece tu opinión. Serías más de ponerte Tres cajoneras de 60 o más de ponerte dos cajoneras de 90. También cambian esta cocina los muebles altos. Entonces, los muebles altos habéis visto anterior que era un mueble alto rinconero. En este caso tenemos un mueble alto recto como teníamos en la anterior cocina, pero el mueble alto que va en el otro lado no es rinconero. Se ha renunciado al acceso al rincón. ¿Por qué? Pues porque el acceso al rincón realmente es pequeño. Entonces, es pequeño, es poco práctico. Tienes que meter... caben cosas, pero es poco práctico. Entonces, pues bueno, hay clientes que deciden que se aprovecha y clientes que deciden que no se aprovecha, en el anterior caso se aprovechó y en este caso pues no se ha aprovechado. Y básicamente ya tenemos todo porque el resto de muebles van a ser muebles altos iguales que en la anterior cocina pero en color blanco. Respecto a la encimera, pues sigue siendo una encimera de color oscuro, en este caso en lugar de imitar a una piedra pues imita a un cemento y llevamos igualmente eh, encimera y frente de encimera y de electrodomésticos pues bueno tenemos una placa flex que va a ser también en este caso es una placa de AEG es una placa flex eh, normal de AEG no es una placa flex que lleve esa pantalla que vimos en la anterior cocina que era un poco más fashion y que permitía una cocción asistida en este caso no lo es por contra tiene dos ventajas importantes eh, la primera es que es mm, más sencilla y eso también es pues, más sencillo para todo tanto para posventa como para averías y la segunda es que es mucho más rápida entonces esas esas pantallas táctiles que tú ves tan bonitas en muchos aparatos, que ves con un display con muchos colorines y tal, pues bueno, en general no son tan rápidas como una botonera táctil de las de siempre que pulsas y pip, pip, pip, y en tres movimientos funciona todo. En la otra, entre que te aparece el menú, te cargas, lo lees, esto es función asistida, bistec, pollo, para arriba, para abajo, esto es mucho más rápido y para un funcionamiento normal, evidentemente no tiene las características de la función asistida, pues te va, te va muy bien. ¿Qué más vamos a destacar de la cocina? Vamos a destacar el frigorífico, que es de Siemens. Vamos a destacarlo porque es que montamos tan pocas veces aparatos de Siemens o de Balay, que bueno, vamos a verlo por dentro. Entonces es un aparato que la puerta es curva, que no tiene tirador y que el tirador está en todo el canal a lo largo del aparato. Y luego pues dentro pues tienes, tienes tus dos cajones pequeñitos arriba y el cajón completo abajo, que es un cajón fresh. Y lo tenemos. Entonces, pues bueno, está, está correcto y está muy bien. Y luego, finalmente, habría que hablar de la zona de comer en la cocina. Entonces, en esta cocina hay una mesa mucho más grande que en la anterior cocina, porque en la anterior cocina, pues bueno, con una mesa con sitio para tres era suficiente y en esta cocina hace falta una mesa que tenga sitio para cuatro personas. Entonces, la mesa es mucho más grande, ocupa mucho más volumen en la cocina y como la cocina es blanca, la mesa se ha puesto en cristal. ¿Qué cocina más chula? Si te ha gustado esta cocina, acuérdate de darle al like. Si quieres seguir viendo las cocinas que hacemos habitualmente, no te olvides de suscribirte al canal. Te dejo aquí, aquí te dejo el logotipo, dale, dale y suscríbete. Y te dejo aquí el vídeo de la cocina anterior, la cocina simétrica, la cocina del vecino, que es el mismo espacio, es la misma distribución, pero que tiene soluciones, como ya os he ido comentando, diferentes a las que se han aplicado en esta cocina. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!